Los Youngers presentan. Estaban en una fiesta, tía. ¿Oh, yo sí, sí! Si ¡Increíble! Oye, pero yo allá está viendo cada rato. ¿Cuál, amiga? Es ya allá se discreta. Oh. Bueno, es un el... maquito ahí como güero de rancho. No está maquito, está guapo. Ay, oh, sí, sí como no? Ay, bueno, hay que seguir disfrutando la fiesta. del uno. Está increíble, bro. Oye, ¿ya viste a Daniela? Me cae que es la chava más guapa de toda la prepa. Pues, ¿qué esperas, bro? ¡Lánzatele! ¿Cómo crees? Es la chica más popular. Bro, o sé sea, que también se muere por ti. Bueno, me voy a lanzar. Bye. esta rosa, se la voy a dar a Dani. Dani, quería decirte que desde hace un buen me lates mucho y quiero saber si quieres ser mi chava. Sí, sí quiero ser tu chava. ¿De verdad? ¿Aunque no nos conozcamos? Sí, porque desde tener su post a los demás y antes conocerlo. Soy el chavo más feliz de toda la prepa. ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! Lo voy a perder. ¿Mm? Y además nadie me habla. Ay, qué aburrido esto. ¿Y esta rosa? No, esto está del uno. Es mi cross. Gracias, Virgencita. ¡Oh! ¡Má! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya no hay papel! ¡Ay, sí, es cierto! Hoy es martes y se va con sus amigas al café. ¿Y ahora qué voy a hacer? <ríe> A ver si aquí hay algo. ¿Y esta rosa? Sí están limpios. ¡Uh! <risa> Bro, ya vámonos. Ya es tardísimo y yo voy a empezar la movie. Bro, no tengo nada de feria, en serio, mis papás están enojados conmigo Ay, no te preocupes, yo te presto y luego me pagas ¿En serio? Sí, de verdad Está bien, nada más poco mi chamarra y nos vamos, ¿va? Vale ¿Y esta rosa? Bueno ¿Cómo se ve? Bien Oye, ve esto No manches Ni se me acordaba que los tenía acá Wow, bro Eso <risa> está del uno. ahora sí podemos pedir un buen combo. Vámonos Vámonos, corre Bueno, Youngers eh. Hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado muchísimo Les mandamos saludos a Sebastián Que nos ve desde el Distrito Federal A Hanna, que nos ve desde Tlaxcala Y siempre nos está comentando Muchas gracias, Hannah. Y bueno, no se olviden de dar like, suscribirse, de compartir. Y pues nos vemos próximamente con un nuevo video Y escríbanos muchos para que también podamos saludarlos Y poner sus comentarios aquí en el video, ¿vale? Oigan, eh, si este video llega a 600 likes ¿Les gusta 600 likes? 600. ¡Mil! <risa> <No>. <risa> ¡600! Sí. 600. Sí. Vamos a hacer la segunda parte de Y esta Rosa Porque creo que les gustó, ¿no? Esto, sí, claro bueno, bueno, ¿no? Déjenos acá abajo en sus comentarios si les gustó eh, De qué otras situaciones les gustaría Y pues bueno, nos vemos próximamente con un nuevo video Cuídense mucho, Young ¡Bye, Young bye! bye, bye with me Smoking cigarettes on balconies.